En general no se recomienda la automedicación, hay que tener en cuenta que todo fármaco tiene efectos tanto deseados como adversos y puede interactuar con otros que ya se toman. Si estoy dispuesto a tomarme un medicamento porque alguien dice que le fue muy bien, entonces es mejor no automedicarse, porque esa no es una razón válida. No existen las enfermedades, existen los enfermos, por esto no es buena idea compartir medicación porque los tratamientos solo tienen sentido teniendo en cuenta a la persona. En todo caso, es bueno establecer una relación de confianza con el farmacéutico para que pueda hacer un seguimiento y alertar de si puede haber problemas de una nueva prescripción con lo que ya se toma. Además, nos puede asesorar sobre medicamentos que no requieren prescripción médica. Si tenemos que ir a otra farmacia, convendrá mostrarle al farmacéutico lo que ya se toma.